No hay excusas para alguien que tuvo mil oportunidades de hacer las cosas bien y decidió seguir haciéndolas mal. Evita seguir brindándole oportunidades a alguien que ha demostrado que éstas le valen. En una relación de pareja pueden haber errores, ya queda de parte de la pareja solucionarlos o no, pero si uno de ellos continúa fallando. Y al parecer las oportunidades solo agravan la situación. Esas oportunidades suplicadas se convierten en las mejores amigas de las excusas. Y es en ese momento cuando los problemas comienzan a surgir. Hola amigos de B -Lifers. les saluda Ricardo Niño. El amor es hermoso. Por lo general, en la etapa inicial es donde las mariposas comienzan a revolotear en nuestro estómago, haciéndonos sentir cosas maravillosas. Creemos que todo saldrá bien. A pedir de boca, como dicen muchos, hasta que llegue el primer error. Hasta que uno de los dos mete la pata. Pensemos que este fue un error piadoso. Aclaro que para mí, este tipo de error es aquel que no engloba un encuentro carnal digamos que fue una mentira una promesa sin cumplir que si bien ocasionó que la pareja atravesara un mal momento este se puede superar comienzan las oportunidades aunque esa persona nos tenga babeando debemos estar conscientes que no podemos dejar que la relación se llene de oportunidades y tal vez esté mal lo que diré, pero para protegernos en salud, lo ideal es cometer o bien tomar ese primer error como un aviso. Bien, ya ha transcurrido un largo tiempo, ha habido una que otra excusa, pero nada grave, a decir verdad. Uno de los dos comete un error terrible, uno que incluso los obliga a pedirles un tiempo. Una nueva excusa sale a flote, esta vez mejor formulada. Y la verdad llega al corazón, y con ella, por supuesto, una nueva oportunidad surge. ¿Cuántas van? Dos, ¿no? Ok, se acercan momentos difíciles especialmente para ese corazón que aún cree que le aman. En este punto me parece muy importante aclarar que las segundas oportunidades en las parejas pueden ser buenas. Claro, estas surgen cuando la persona no entendió muy bien el mensaje de la primera oportunidad. Ok, es válido. Sabemos que el ser humano se equivoca. El estado de éxtasis que siente al iniciar la relación comienza a desaparecer y comienzas a ver los problemas como lo que son problemas y te percatas que estos siempre han estado en la relación, solo que decidiste ignorarlos. Sí amigos, esa segunda etapa es difícil, porque comenzamos a abrir los ojos y nos duele, nos duele mucho ver cómo las oportunidades que hemos dado, esas que nos han hecho derramar más de una lágrima, nuestra pareja las ha utilizado a su conveniencia es este momento cuando comenzamos a notar que nuestros sentimientos no son tan importantes para él o ella y el amor que siente por nosotros o el que dice sentir son solo eso palabras palabras que se lleva el viento pero que aún así tienen tanta fuerza que pueden destrozar un corazón uno que tiene todas las esperanzas puestas en esa persona uno que decidió volver a amar solo porque él ella entró a su vida pero nuestro amor es tan grande, es tan grande que decidimos seguir adelante, continuar a pesar de tener ya una parte destrozada. Es aquí cuando surge una nueva equivocación, y es necesaria una tercera oportunidad para continuar juntos. Aquí les pregunto ¿Creen en esas terceras oportunidades? La verdad yo no, pero es su pareja es tu pareja y tú sabrás si le das esta nueva oportunidad o no. En esta tercera etapa comienzan las dudas, por tu mente pasan típicas pero muy dolorosas preguntas como ¿Cuándo se acabó nuestro amor? Sin saber que este ya había caducado desde la primera excusa. ¿Ya no sientes nada por mí? Sin haberse percatado que ya no habían sentimientos. Solo un poco de costumbre, especialmente porque se les ha perdonado todo. ¿Cuántos problemas hemos tenido para llegar hasta aquí? Sin saber que los problemas siempre han estado presentes, solo que habían sido ignorados. Les seré sincero. Para mí, las terceras oportunidades no existen, a menos que surja por factores externos por ejemplo situación económica que los obliga a separarse y luego decidan encontrarse de nuevo o cualquier otra cosa pero cuando estos errores involucran a terceras personas tan solo al dar una oportunidad o una primera oportunidad estamos cometiendo un grave grave error no hay excusas para alguien que te ha demostrado que tus sentimientos no les importan es difícil esto lo sé pero es aún más difícil luchar contra una marea llena de indiferencia y traición en ese momento solo en ese momento yo me enfocaría en nadar hacia la orilla y no permitiría que esas aguas infestadas de mentiras y promesas sin cumplir me lleven a lo más profundo porque estoy seguro que de ahí me costará mucho salir y tal vez te ocurra amigo tal vez te ocurra amiga por eso te cuento mi experiencia para que no te suceda igual y sí. Me dirás que no todas las personas son iguales. Eso es cierto. Que no a todos el amor nos trata de la misma forma. Eso también es cierto. Pero no podemos negar que, así como hay personas con corazones increíbles, también existen aquellas que carecen del mismo. Aquellas cuyos sentimientos ajenos les valen un bledo. No podemos regalar oportunidades. Y creo que no existe una mejor forma de decirlo porque eso es lo que estamos haciendo regalando oportunidades a personas sin corazón no podemos regalar oportunidades a personas que no tienen la menor idea de lo que significa el amor y de todo lo que conlleva amar y entregarse por completo de todo lo que significa estar en los pensamientos de alguien día y noche y que en lugar de brindarle felicidad solo se encargue de hacerle sufrir más y más simplemente no podemos Amigo, amiga, no más. Cuando una relación se vale de oportunidades, ya no hay nada que hacer ahí. ¿Por tu bien? Escúchame muy bien. Por tu bien, no regales más oportunidades. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. De verdad, me hace bastante feliz que estés acá. Me motiva. Te quiero pedir que por favor en los comentarios me dejes un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final en sí y que este contenido te está gustando. Sería una manera de apoyarnos y incentivarnos a que sigamos subiendo esta clase de reflexiones. Aunque adicional a ello te quería pedir... De ser posible que me regalaras un buen like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones. Así te avisará cada que suba algún video. Y comparte, comparte este video con tus amigos, con gente que tú creas que lo necesite. Todos necesitamos una voz de aliento en algún momento. No dejes de compartirlo. No sabes a qué vida podrás estar ayudando bastante el día de hoy. Ahora sí me despido. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.